tardes Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Estoy aquí que esto está lleno de cables ¿Cómo estáis? He estado tratando de cuidarme la voz Todo el día Pero sigo sin tenerla bien del todo Me vais a perdonar Decidme si me veis, si me oís. Veis... ¡Uh, fenomenal! Ya está aquí Marian, ya está aquí Marga, Margarita, eh, Hasna, buenas tardes. Eh, y Hola Araceli y LinkedIn User, no sé si es Laura, ¿quién es? Hola Lorena, buenas tardes, qué alegría, qué bueno. Me da mucha alegría que estéis aquí, segundo día aquí al, al pie del cañón. Me veis y me veis fenomenal. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esto, bueno, qué buen malvicio de encontrarnos tan ha sido. Yo estoy aquí encantada, estoy encantadísima. Veréis, o sea, la sesión de hoy. Hoy puedes escribir, ah, es verdad que no podías, pero no vale, ya estás en LinkedIn. Ay, qué alegría me das. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, Marga. Um, pues tengo... Estoy muy emocionada con, con la sesión de hoy. Ha sido como una especie de download. No era lo que esperaba. Está siendo súper, no sé, está siendo muy bonito para mí porque, porque tenía una idea y mi instinto me está llevando por otros sitios totalmente distintos. Sí, todas las sesiones se graban y se quedan tanto en, en LinkedIn como en YouTube. ¿Vale? Hombre, José Luis, buenas tardes. Qué alegría. Bueno, qué ilusión. Bueno, pues lo que os decía, o sea, mi instinto me está llevando por otro sitio totalmente distinto. Eh, espero que la sesión de ayer os gustara. E hice como... Eh, Se me nota contenta, estoy muy contenta. Sí. <ríe> estoy muy contenta. Es, es, está haciendo un... Bueno, llevo un camino, llevo un viaje muy chulo. Y no sé, de repente por primera vez estoy compartiendo cosas con vosotros, ¿no? De, de, de este camino de crecimiento personal que llevo ya algo de tiempo eh, haciendo, tengo mucho por delante, pero, pero ya he andado, ya he andado mucho camino. Y, y bueno, y esto, una de las cosas a las que me está llevando es a replantearme, replantearme cosas, replantearme lo que hago, replantearme lo que os doy. Eh, os gusta mucho, qué guay. Pues nada, José Luis, no te preocupes que se, se grabó, me voy quitado el reloj, se grabó, o sea que, que ahí la tienes. Entonces, bueno, ¿por qué estamos aquí estos días? Porque, quienes no estuviste en la sesión de ayer, eh, aunque el título lo dice todo, pues porque acabo de hacer 13 años como emprendedora, 13 añazos, y entonces quería hacer algún tipo de Primero iba a ser simplemente una celebración, como hice hace un par de años, de una sesión en Zoom, así en privado. Pero, bueno, pues eso, mi instinto me ha hecho romper por completo eso y me ha dicho no, en abierto. Y vas a hablar de temas, de, de algunos temas distintos, ¿no? Y, y estoy encantada. Um, o sea, a ver... Evidentemente yo puedo venir aquí y hablaros uh, de currículums y de LinkedIn y de contactos y de estrategia por descontado porque evidentemente es lo que llevo 13 años haciendo, hablando de all things búsqueda de empleo, todo lo que tiene que ver con búsqueda de empleo, um, pero también por otra parte ya hay mucha, <risa> hay, hay mucha eh, literatura ya eh, que llevo escribiendo, en esos, que voy a seguir, ¿eh? evidentemente, es mi tema y yo voy a seguir. Pero en estos días me apetecía hacer algo diferente, como os he contado. Entonces, hoy os quiero hablar, uh, veréis, claro, todo esto, todas las cosas que os cuento, eh, que os conté ayer, que os cuento hoy, y creo que mañana voy a, volver a, con, con, a conectarme, We'll see, pero creo que mañana voy a volver a comentarme. Um, todas estas cosas que os cuento, esto no, no es nada que, que, que se aprenda en un libro. Uh, todo lo que os cuento es experiencial. O lo he experimentado yo directamente, la mayor parte de las cosas que os cuento, o lo he comprobado a través de la experiencia de mis clientes. Claro, en 13 años me he dado para trabajar con mucha gente. Y con mucha gente trabajo personalmente. No es simplemente yo grabo un curso y la gente se descarga el curso, sino que yo tengo mucho trabajo personal. Desde el principio tengo trabajo personal con clientes, uno a uno, sesiones, etc. ¿no? Y fijaos, claro, todo lo que hacemos, y además especialmente en, en, en temas laborales, en temas profesionales, que nos movemos... Totalmente en, en, en la energía masculina, todo es como, todo se mueve en un mundo como muy material, pues en el de hacer un currículum, en el de hacer un perfil de LinkedIn, en el de mandar un contacto, en el de una carta, ¿no? O sea, es, es el hacer, hacer, hacer, hacer. Pero ocurre una cosa, y es que por debajo de ese hacer, hacer, hacer, hay códigos que son en realidad lo que mueven los resultados de ese hacer, hacer, hacer, hacer. Porque de no ser así, todo el mundo, con, con tener un buen currículum y tener un buen perfil de LinkedIn, conseguiría los resultados que busca. Pero la realidad es que no es eso lo que ocurre. Entonces, como os digo, siempre estamos en el plano de la acción, cuando hablamos de trabajo, incluso... Bueno, pues en los entornos profesionales, en los entornos laborales, eh, nos movemos en, en el plano de, de, bueno, pues de la energía más masculina, ¿no? Eh, que, bueno, energía masculina no significa que sea de hombres, ¿vale? O sea, hay energía masculina y femenina, os lo explicaba el otro día en directo, hay energía masculina y femenina, no, no tienen género en realidad. Ahora os lo voy a explicar, simplemente son dos... dos Uh, como dos lugares distintos desde los que nos movemos. ¿no? Bueno, pues ya os digo, pues montar el currículum, qué palabras clave tengo que poner, a quién tengo que llamar. ¿no? O sea, nos movemos desde acción, acción, acción. Pero, ¿qué es lo que ocurre, como os digo, cuando esa acción no funciona? ¿Qué es lo que ocurre cuando esa acción nos está llevando a un sitio distinto del que queremos ir? Como estamos acostumbrados a hacer las cosas a base de fuerza bruta, ¿qué es lo que ocurre cuando yo estoy buscando un cambio de trabajo? Estoy buscando trabajo, tengo mi currículum, le, eh, ¿qué es lo que hago? Miro los portales de empleo y aquello no funciona, ¿por ¿qué hago? Fuerza bruta, insisto, voy a mandar más currículums, voy a hacer más contactos. Pero fijaos una cosa, digamos que cualquier movimiento laboral que hagamos... Eh, tiene como unos requerimientos concretos que hay que cumplir. Yo os voy a contar con mi, con mi propia experiencia. Eh, eh, ayer os contaba, y él lo he contado muchas veces, que yo estuve muchos años en el sector financiero. Y que lo odiaba. O sea, lo odiaba profundamente desde el primer momento. Yo soy de letras puras, eh, yo tenía que haber hecho psicología, aunque bueno, pues hice derecho. La verdad es que no tenía muy claro qué lo iba a... Sí, es verdad que durante un tiempo, ¿sabéis qué es lo que <ríe> pensé que iba a ser yo? Pues lo que estaba, estaba haciendo derecho. Como a mí me gusta mucho mandar, <coughs> perdón, yo siempre he sido muy posi, muy mandona, tengo una energía de voz tremenda, yo eh, estaba conocida que iba a ser juez. Y digo, pues nada, pues a hago derecho, y me saco judicaturas. pensaba que iba a ser juez. Yo iba a ser aquí la que decidía, ¿no? Evidentemente no, para nada, vamos. No he ejercido nada en mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis, por circunstancias, entré en el sector financiero. Y desde el primer momento, es que odiaba profundamente todo lo que hacía. O sea, es que no me gustaba nada de lo que hacía. Y fijaos, 15 años, ¿eh? 15 años metida, o sea, tenía totalmente la sensación de estar metida en la rueda del hámster de la que no podía salir. O sea, estuve hasta en tres bancos distintos. ¿Cómo es posible que cuando desde el primer momento no me gustaba nada lo que hacía y aún así mis siguientes movimientos profesionales fue para seguir haciendo lo mismo en otros bancos? O sea, no exactamente lo mismo. Porque era una, un puesto mejor y más sueldo, evidentemente. Entonces, evidentemente yo, mi problema no era que no supiera hacer el trabajo, yo hacía muy bien el trabajo, si no lo hubiera llegado a donde no llegué. ¿no? Yo conseguía cosas, gestionaba equipos, o sea, hacer esa parte de la energía masculina que os digo, hacer nunca ha sido mi problema. Hay una, eh, en, eh, hay una frase que en inglés es, eh, achievement is not problem, o sea, hacer es no, no, no es el problema, alignment es, estar alineado es el problema, o no estar alineado es el problema, verás. Yo tenía la sensación que era como si hubiera una maldición sobre mí, como si hubiera totalmente una maldición, o sea, yo estaba maldita a estar metida en ese, eh, en ese mundo, en ese sector, y necesitaba romper ese patrón, necesitaba romper. Y me puse a perseguir algo diferente. Un buen día, bueno, pues algo hizo clic, también lo he contado en alguna ocasión, y lo que hizo clic es estar un día haciendo la, creo que en la evaluación del desempeño debía estar haciendo, o la revisión de los, de los objetivos o algo, con mi jefe, uh, y empezamos a plantearnos objetivos... Objetivos a 2, 3 y 5 años. O a 3 y 5 años. Ya no me acuerdo, hace muchos años. Y la mente quiero olvidar. Y me acuerdo perfectamente el clic que hice de de repente decir, ¿Cómo? ¿Cinco años? ¿Cinco años más haciendo esto? Y fue cuando de repente, <coughs> perdonad que sigo con, con un poco de tos, y fue cuando dije, no, aquí tengo que romper. Tengo que romper. O sea, yo no puedo más así. Pero tenía tantos miedos, tantos miedos, tantas inseguridades, porque el problema es que yo estaba convencida que no valía para nada más. Y era horrible totalmente pensar que es que no tenía más salida que seguir haciendo lo que, lo que llevaba haciendo 15 años. Era totalmente... Ahora la imagen es sentirme como los orcos, ¿sabes? Del Señor de los Anillos, cavando los túneles ahí, ¿no? Pero algo, ya os digo, algo en mí hizo clic y tuve clarísimo que tenía que actuar, que tenía que moverme, que tenía que hacer algo distinto. Fijaos, y esto no lo he contado nunca. Me fui antes de tener nada. Tuve un momento de lucidez. Yo creo que probablemente fue mi primer momento de awareness, mi primer momento de conciencia, de darme cuenta que si yo no cambiaba, nada cambiaba. Y, y la realidad es que yo no tenía el siguiente trabajo alineado, no lo tenía. Así como los movimientos anteriores, en realidad es que me llamaron directamente, o sea, tenía prestigio en el sector y me iban llamando de, de, de un banco a otro. Yo no tenía nada alineado, pero ya no podía más, ya no podía más donde estaba y ya os digo, tuve ese momento de lucidez. Y la opción, la única opción que me dio era irme a ayudar a una amiga unos meses, fue un momento de humildad importante para mí, ¿no? Porque yo venía de ser superjefa, jefa, súper jefa. Yo era superdirectora, directora, súper directora, cobrando una pasta y básicamente, o sea, era pasar a hacer, pues nada, pues prácticamente hacer un trabajo administrativo. Pero eso me permitió cambiar el foco, eso me permitió salir de, del estado emocional en el que me encontraba. Y logré clarificar, aclarar, darme cuenta, ser consciente de qué era lo que quería. Entonces, invertí toda mi energía en lograrlo. También lo he contado, ahora os contaré cómo conseguí ese cambio. ¿vale? Y en ese momento conseguí que ocurriera la magia. Y la verdad es que a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de poder vivir varios momentos mágicos, ese ha sido uno de ellos. Fue el momento en el que me permití creer que era posible y me dejé llevar. Y no fue nada fácil, ¿eh? No fue nada fácil ese cambio. Um, de hecho, parte de mis estrategias de ahora, que yo trabajo ahora con mis clientes, fijaos tantos años después, vienen de cómo hice ese cambio. Y probablemente fue lo que me una de las cosas que más me hizo decidirme a dedicarme a esto, porque el, el, yo ese cambio lo hice de una manera, nada tradicional, o sea, entonces, que también se buscaba trabajo como, como se hace ahora, el camino tradicional que se hace ahora, que es, busco la oferta y aplico la oferta. Entonces, todavía se estaba haciendo con los periódicos. <coughs> Perdona, se hacía con los periódicos. Pero yo veía, lo no, tenía clarísimo, yo, yo necesitaba hacer un cambio de carrera, o sea, si yo había dejado esa, ese puestazo que tenía, si por fin me había decidido a apearme de esa rueda del hámster, evidentemente no era para seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que? Pues evidentemente es lo que ahora mismo le pasa a cualquiera que quiera hacer un cambio de carrera y es cómo lo hago a golpe de currículum. Si, si va a haber tropecientas personas que tengan que cumplan perfectamente los requisitos que hago yo con un currículum que claramente no los va a cumplir si estoy queriendo hacer un cambio de carrera. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo quería hacer un, un, un cambio radical de carrera. Pero también por otra parte, um, necesitaba aprovechar ese... Bagaje que yo tenía, que no era por, no por nada, pero eran 15 hallazgos. Entonces, siempre lo más importante, lo primero, lo más importante, es que para cualquier movimiento profesional que vayas a hacer, tienes que saber qué quieres. Y querer con muchas ganas. Y esto que os digo no es baladí, porque de la cantidad de gente que me escribe... Pues para pedirme ayuda, para pedirme consejo, para trabajar conmigo. ¿No sabéis la cantidad de gente que a mí pregunta, ¿y qué es lo que quieres? La respuesta es, no lo sé. De esa manera, no vas a conseguir nada. A ver, eh, todo el mundo va a acabar consiguiendo trabajo. No va a ocurrir que te quedes el resto de tu vida sin trabajo. ¿no? La cuestión es, ¿qué trabajo ¿Cuánto te va a costar conseguir ese trabajo? Porque si tú no sabes qué es lo que quieres, el mercado no está ahí para decidirlo por ti. Entonces, si a ti te da exactamente igual cualquier trabajo mientras tengas un sueldo al mes, aunque sea poco, ok, acabará apareciendo. Si es lo que quieres y si está alineado con lo que vas a, a recibir, ¿no? Si estás alineado con lo que vas a recibir. Hola, Juan Fran. Tu padrón catalán residente en Canarias me encanta. ¿Vale? Pero si no te da igual, si quieres un trabajo interesante con espacio para crecer, donde cobres una pasta, ¿por qué? ¿Por qué no? Es perfecto, es maravilloso querer, querer cobrar mucho dinero. Acabarás manifestándolo, acabará apareciendo. Y cuando ocurra, parecerá magia pero va a ocurrir solo cuando debajo de esa magia lo que haya es que tú has hecho tu parte del trabajo. ¿Qué es lo que os decía? Hay unos códigos que se mueven por debajo del hacer y que es la parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. A ver, en, en, en términos de búsqueda de empleo, hay, perdonad que voy a beber agua, <coughs> Hay una parte invisible y una visible. La parte visible es a lo que me llevo dedicando estos 13 años, que es a poner en valor tu conocimiento y tus competencias para que la empresa valide que es justo lo que busca. Pero la parte invisible, he sido muy gallina, ya os lo contaba ayer, yo lo trabajo con mis clientes privados, pero no es algo de lo que yo hablara públicamente. Y aún así, no os pasa, te, os tiene que haber pasado que veis gente que consistentemente consiguen lo que quieren. O sea, que cambian de trabajo cuando quieren, que consiguen, no necesariamente tienen un currículum mm, extremadamente diferente al de nadie más. O sea, no es que sean mm, personas con una inteligencia, con unos conocimientos y con una experiencia. No necesariamente, pueden ser currículums muy parecidos al tuyo, pero que consiguen consistentemente lo que quieren, que van como, o sea, la imagen que tengo es como que van desbloqueando los siguientes niveles de Super Mario, ¿no? O sea, pim, pim, pim, pim, van, van yendo los siguientes niveles, mientras tú sigues ahí pillado, o sea, cogiendo monedas del, del nivel anterior, ¿no? Del primer nivel. ¿Qué es lo que digamos que han desbloqueado ellos que tú no? Ellos han conseguido hacer ese trabajo por debajo, han alineado lo que quieren con lo que hacen para conseguirlo. Esto es que me viene, de verdad, fenomenal fenomenal ejemplo de juego Super Mario, porque es que es, básicamente, fijaos, ¿no, ¿no os dais cuenta que así es como nos movemos por la vida, no? O sea, nos movemos por la vida casi como si estuviéramos en un videojuego, ¿no? Donde, bueno, pues... Está todo definido, ¿no? Los caminos están definidos, los premios que te puedes llevar y básicamente uno lo que hace es que va reaccionando a lo que se nos pone delante. Oye, ¿un obstáculo? Pues, lo, pues a ver cómo lo salgo. ¿Que necesito monedas? Pues a ver dónde puedo a conseguir más monedas, ¿verdad? Es totalmente la sensación de que, bueno, pues lo único que estamos haciendo es reaccionando a este juego. Cuando el mayor cambio que hay que hacer, el mayor shift que hay que hacer de mentalidad es... Entender que nosotros no somos quien está jugando el juego. Nosotros somos los programadores de nuestro juego. O sea, nosotros somos co-creadores del juego. Tú decides qué trabajo quieres, tú decides qué condiciones quieres, tú decides qué quieres cobrar. Y te mueves para provocar o para crear que eso ocurra. No esperas a que salga un portal de empleo. No te quedas bloqueado hasta que alguien te lo ponga adelante. Porque es que a lo mejor eso no ocurre? Si te importa tu tiempo, si te importa tu vida, si te importa lo que logras, si te importan tus resultados, no te quedas pasivamente esperando a ver qué pasa. Una vez que tienes claridad en lo que quieres y te alineas con ello... Esa es la parte del trabajo invisible que te digo, ¿no? ¿A qué me refiero? También os lo adelantaba ayer. Veréis, es que esto lo veo constantemente. Y es, vale, yo quiero este trabajo fenomenal. Has hecho ese primer ese primer paso, lo has dado. Sabes qué es lo que quieres, sabes qué es lo que deseas. Pero en el momento en el que dices, vale, esto es lo que quiero, voy a por ello. Pero no te acabas de creer que sea posible para ti. Eso tienes que trabajarlo. Si no te sientes con seguridad, si no te sientes con confianza para conseguir ese trabajo, eso tienes que currártelo. Si me da vergüenza tener que mm, ponerme ahí en LinkedIn, tener que publicar, tener que contactar con gente, tener que hablar de mí, me da vergüenza hablar de mí, me da vergüenza hablar de las cosas que he hecho, tienes que currártelo. Ese es el trabajo invisible que hay que hacer. Porque si tú no te crees que puedes, si tú no te crees que lo mereces, si tú no te crees que está ahí ese trabajo para ti, que es real, que eres capaz, nadie lo va a creer por ti. Por tanto, nadie te lo va a poner delante. Entonces, ¿cómo funciona? Es que primero, primero you show up, que se dice en inglés, primero tú te pones ahí delante. Tú decides. Es que la, la frase... Perdonad que es que hay veces que me salen las cosas eh, eh, en inglés, que no es no es por nada, yo creo que ya es la edad, que es que directamente mis neuronas no, tiene, o sea, no, no tienen espacio para tener toda la información tanto en inglés como en español, es que no me sale Entonces, primero tú te pones ahí delante, you show up, después you lead, tú decides, tú mandas, tú diriges, tú diriges tus pasos y entonces el mundo responde. Si tú no decides, si tú no sientes que puedes, si tú no te pones ahí afuera, si tú no tomas la iniciativa, el mundo no lo va a hacer por ti. A ver, por supuesto que no es solo desea, lo deseo, me alineo, me creo que lo voy a conseguir, evidentemente hay que entrar en acción, está clarísimo que es, como digo, lo que yo llevo 13 años trabajando, el qué hay que hacer, por descontado que sí, por supuesto, eh, tienes que analizar tu talento, tienes que definir tu valor, tienes que reflejarlo en un currículum, en un perfil de LinkedIn tienes que saber cómo contactar con Headhunters, tienes que saber cómo escribir ese email que tienes que mandar tienes que saber qué decir en la entrevista eh, tienes que saber cómo, cómo debes negociar eso es my life's work, o sea es el trabajo que yo he hecho durante pues eso, 13 años de mejorarlo y de perfeccionarlo por descontado que sí de hecho, o sea, por favor eh, permitidme porque oye ya que estoy aquí, a ver si alguien dice eh, ¿y cómo puedo trabajar yo eso contigo? Pues os dejo la opción por descontado. Cualquiera de vosotros que queréis hacer ese trabajo que digáis, ML, ML, yo sé lo que quiero, quiero que me ayudes con esa seguridad que necesito, pero sobre todo quiero que me ayudes con ese paso a paso, yo trabajo en mentoría, por supuesto que sí. vale Cualquiera que quiera hacer ese trabajo, que quiera colapsar el tiempo que quiera acelerar los resultados esto es exactamente lo que yo he ayudado a cientos, puede que miles de personas a hacer ¿vale? entonces, pero ¿qué es lo que pasa? que si no pedimos ayuda y lo que hacemos es perseguir las cosas a base de fuerza bruta eso hace que tardemos muchísimo más en conseguir las cosas eso hace que nos suponga un esfuerzo Titánico. Y muchas veces lo que ocurre es que acabamos en un trabajo que no es exactamente el que queremos o que directamente es tóxico, que eso pasa a veces. Eh, no sé si alguno de vosotros habéis tenido la experiencia de encontraros en un entorno o con un jefe um, que acaba siendo tóxico para uno, ¿no? pero pero al final, si somos sinceros con nosotros mismos, todos, o sea, nos podemos imaginar que ese siguiente nivel profesional, ese siguiente nivel personal de relaciones, de dinero, no va a pasar, porque sí. ¿no? Entonces, siempre tenemos la opción de tomar dos caminos, o lo hacemos nosotros o nos ayudan a conseguirlo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacer casi todo lo que nos propongamos, claro que sí. Aunque cosas más difíciles que otras, ¿no? Entonces, a ver, si uno se, se propone hacer su propia casa, eh, y, y si eres de letras como yo, pues oye, puede que te lleve una cantidad ingente de tiempo a hacer tu propia casa. Y eso, pues, siempre fue una de mis luchas, fijaos. O sea, yo, eh, mientras trabajé por cuenta ajena, curiosamente, yo todo el tiempo que trabajé por cuenta ajena, siempre tuve todo el dinero que decís. Ay, gracias, Marga. Gracias, Marga, por ese comentario. Muy útil. La mentoría. Gracias, Marga. Gracias por ese apoyo. Um, como os digo, mientras trabajé por cuenta ajena, yo siempre tuve todo el dinero que necesitaba. Pero fue ponerme a emprender y me cambiaron por completo las circunstancias. Y desde ese momento el dinero pasó a ser un, una, un, una lucha, un, un struggle constante. Um, porque nos habíamos hipotecado en el momento en el que la vivienda estaba más alto de la historia, en el 2008. Acababa de ser madre, me quedé huérfana, o sea, que además no tenía absolutamente ningún tipo de ayuda. Y, a ver, lo que... O sea, emprender cuando eres técnicamente muy bueno en algo, pero no eres especialmente bueno gestionando un negocio, lo complica todo muchísimo. Yo creo que ya os... No sé si os conté ayer que yo cuando empecé con tu de empleo, yo me tiré casi el primer año entero sin cobrar. Dando servicios, ayudando a gente, revisando currículums y tal. No cobraba. Tenía tal síndrome del impostor que no me atrevía a pedir dinero por mi trabajo. Pero cuando yo empecé a cobrar y me fueron bien las cosas, tomé la peor decisión del mundo que me arruinó por completo. Me gasté todos mis ahorros y me quedé con un bonito préstamo personal de muchos miles de euros porque bueno, pues decidí esto se sí os lo conté ayer eh, decidí montar un espacio físico y eso fue una inversión eh, en el alquiler en la reforma eh, en personas y ya os digo la ruina porque yo esto lo iba a hacer a medias con otra con otra persona que me dejó con el sálvese la parte totalmente al aire y para cuando ya finalmente cerré ese sitio físico, dos años de, de perder dinero a las puertas, eh, yo había desatendido por completo eh, mi marca. Yo había desatendido redes sociales, yo lo había desatendido todo. O sea que tuve que volver a empezar prácticamente, tuve que volver a encontrar mi sitio en el mundo digital. Y había momentos que las cosas iban genial. O sea... Un día yo hacía un lanzamiento y facturaba 25 o 30 mil euros en un mes. Pero como no soy buena gestora, yo contrataba gente eh, y entonces ya pues, me ponía con los clientes, que es lo que me gusta, ¿no? Es, es, es, ese es mi trabajo, ¿no? Ponerme con mis clientes, ¿no? Me ponía con los clientes y tal. Y para cuando me daba cuenta, se estaba acabando el dinero y corriendo a hacer otro lanzamiento. Oye, oye, oye, oye pues, vamos a hacer otro lanzamiento, vamos a hacer, abrir plazas aquí, ¿no? por cierto, para quien no sepa lo que es o lo que supone los lanzamientos, son un estrés son una cantidad de trabajo que además hay que hacer en poquísimo tiempo para facturar rápido cuando no tienes una buena gestión y una buena programación y unos buenos embudos como era mi caso entonces yo estaba en una situación en la que iba de la abundancia a la escasez en cuestión de días eventually pues ya fui reduciendo a la gente que trabajaba conmigo hubo, Yo hubo un, un yo creo que la mayor cantidad de gente que ha trabajado conmigo no sé si eran seis o siete personas. Seis personas. Mm. Pasé de seis a una y media. Y claro, me cargué yo con todo el trabajo. Por descontado. Bueno, para mí fueron unos años terribles, terribles, terribles, terribles, terribles en los que me dejé literalmente la salud. Os cuento esto. Aquí estoy. Eh, como si fuera... <risa> en un programa de alcohólicos anónimos aquí contando todas mis, mis intimidades pero lo cuento porque es que no han sido sino muchos años después muchos años que yo aprendo lento ¿eh? yo soy una slow learner, aprendo bastante lento yo lo reconozco, muchos años después cuando ya he logrado eh, descodificar ese código y es que señores, el dinero lo mueve todo esa es la realidad el dinero lo mueve todo bueno, pues cada uno tenemos creencias profundas, súper arraigadas sobre el dinero y sobre cómo se consigue y cómo se va. O sea, tenemos como encriptaciones en nuestro subconsciente, ¿no? Y para quien soy como soy yo, pues puede que cometáis el mismo error que cometía yo. Que es, y este, este ha sido un aprendizaje tremendo, eh, que estoy poniendo en práctica eh, y, y bueno, pues que la manera de poner en práctica pues, es a base de, de poner límites. Pero os digo, ¿cuál es este aprendizaje que, que, que comparto con vosotros? Que es cometer el error de valorar nuestro dinero más que nuestro tiempo. El tiempo es lo más valioso, porque puedes encontrar eh, maneras de generar más dinero, pero no puedes generar más tiempo. Entonces, cuando lo que haces es invertir tiempo porque no quieres, porque estás ahí agarrado el dinero, no quieres soltar el dinero, lo que estás haciendo es devaluar tu activo más importante. O sea, por ejemplo, imaginaos que yo no sé editar vídeos. Yo tengo que hacer vídeos eh, pues para, mis, para mis programas, para mis cursos, para YouTube. Tengo que hacer vídeos abierta en canal, efectivamente, Marian, abierta en canal estoy. Por cierto, gracias por comentar, porque entre que no veo cuánta gente hay aquí conectada eh, porque me sale cero desde el primer momento. Yo veo que, con, que pero a mí me salen cero personas conectadas. Con lo cual estoy totalmente con la sensación de que estoy yo aquí sola. Estoy como, querido diario, cojo aquí, querido diario. O sea, tengo totalmente la sensación de estar escribiendo mi diario. Por lo cual, gracias por mi comentario, Marian, <ríe> Que por lo menos veo que, que estáis ahí. Total. Eh os estaba poniendo el ejemplo si yo no sé editar vídeos y es un ejemplo porque es fácil de entender, pero vamos, que esto esto en concreto no, pero esto me ha pasado con todo si yo no sé editar vídeos puedo decidir hacer dos cosas puedo decir, bueno, pues me voy a YouTube y me empiezo a tragar o sea, pues porque hay tropecientos mil tutoriales de todo, ay gracias Aurora pone 26 personas pues a mí me dice cero desde el primer momento pone 26 pues oye 26 del linkedin y otras tantas que habrá en youtube pues ya estamos aquí 50 personitas pues oye muy hola hola rosa hola otra vez pues oye muy bien pero a mí ya os digo que me está diciendo cero con lo cual yo digo por eso por, por eso veis que yo estoy estoy mirando todo el rato aquí esto es para verme a mí, por lo menos para, para tener la sensación de ver a alguien. Aquí es la cámara, por eso consigo centrarme aquí a veces, pero me miro porque digo, bueno, por lo menos me voy a ver y llevo la cara, o la ¿qué tal? Total. Si yo no sé hacer vídeos yo me puedo ir a YouTube y puedo decir bueno pues nada venga me voy a echar le voy a echar unas cuantas horas no y voy a, voy a ver cómo se edita cómo se hacen unas, unas transiciones otras transiciones cómo se meten los cartones cómo se hace el final cómo se le mete la música en qué mm, eh, programa se puede hacer evidentemente si esto lo estoy haciendo de esta manera pues voy a ver cuál es el programa gratis que, con el que lo pueda hacer ya pero es que los programas gratis no te dan todas las opciones ya además normalmente eh, cuesta mucho más usarlos y tal Bueno, pero chico esta es la opción ¿Vale? Pues es que a lo mejor Esta es la opción que yo decido Entonces yo lo que hago es Le dedico, invierto Un mes de mi tiempo En aprender a editar O la otra opción que tengo Es Colapsar el tiempo Contratando a alguien que me enseñe Y es que a lo mejor, el ¿eh? una semana puedo saber perfectamente cómo editar vídeos. He invertido el dinero, porque dinero puedo generar más. Y me he guardado mi tiempo, porque tiempo no puedo generar más. Y el tiempo es lo, es, es lo más valioso que tenemos. Yo, eh, ¿cómo, cómo, cómo, recupero, ¿cómo recupero 20 horas? que me he dedicado a mirar eh, vídeos de YouTube para ver cómo hago edición para, y, y, y más las horas de luchar yo contra los programas de edición, ¿cómo recupero esas horas? Pues, o sea, yo, yo, si yo me pongo a pensar, si a mí ahora me regalan 20 horas, 20 horas, 20 horas para ti, pues porque al final si estás haciendo eso, son las que no estás haciendo nada más, con lo cual el coste de oportunidad es ese. O estás aprendiendo a editar o pagas a una persona para editar. Y entonces yo me planteo, vale, saco el dinero de donde sea, porque dinero hay, saco el dinero de donde sea, sí, si no hay, vamos, anda, que yo no he pedido dinero. Bueno, pero a cambio me dicen, toma 20 horas. wow Pero claro, de esto me he dado cuenta ahora. Yo antes es que ni me lo planteaba. Todo era fuerza bruta. Todo era, ¿qué es lo que tengo? Tiempo. Pues porque como pasaba por esas épocas de ahora abundancia, ahora escasez y no hay dinero para nada. No hay dinero para cobrar nada. Pues entonces te vas generando unas creencias limitantes ¿no? que van arraigándose ahí. Entonces, para mí, hoy, Digamos que ese código que he abierto es que no tiene sentido no pagar a alguien que me enseñe, porque esa persona lo que va a hacer es devolverme el tiempo. Esa persona va a colapsar el tiempo para mí. O sea, colapsar va a, re, a cerrar el tiempo para mí. no Entonces, si yo busco prosperar, si yo busco mejorar, ¿qué me da más? Más prosperidad a mí. ¿Invertir un dinero para acelerar mi proceso de aprendizaje y acelerar resultados? ¿O dilapidar mi tiempo dando palos de ciego y tratando de aprender por mi cuenta? Esa idea que yo siempre he tenido de me agarro al dinero porque no quiero quedarme sin él, pero entrego mi tiempo porque lo tengo disponible y me sobra, eso explica que algo está mal. Algo estaba muy mal conmigo pero no era consciente. Hasta, ya os digo, que en este camino, bueno, pues este es uno, este ha sido uno de mis aprendizajes. Entonces, de verdad os aseguro, en los momentos en los que peor me han ido las cosas, muy fresco lo tengo, ¿eh? en los momentos en los que peor me han ido las cosas, en los momentos en los que me sentía que estaba atascada, que no fluían las ventas, que me quedaba sin dinero, en, en esos momentos yo lo que iba haciendo iba regalando mi tiempo iba dilapidando mi tiempo mis noches mis fines de semana mis vacaciones todo por hacerlo todo yo entonces bueno pues dices pues como lo que tengo es tiempo pues a dedicarlo todo a tratar de avanzar yo sola me cueste el tiempo que me cueste y ese es probablemente, de verdad, ¿eh? como dice Marian, aquí abriéndome en canal, es el mayor arrepentimiento de mis años emprendiendo. El mayor. Ese tiempo ya no vuelve. Esas horas que no le dediqué a mi hija, a mi pareja, a mí, que yo siempre he sido la última, siempre he estado al final, eso ya no vuelve. Hasta que, como os digo... Me llegó la información hasta que, digamos, que accedí a ese código. Y entonces dije, what the fuck, ¿qué estaba haciendo? Eso es uno de los de los shifts, de los cambios más bestiales que he hecho yo en, en la última época. Tampoco cree que mucho tiempo, ¿eh? Pero en la última época... Pero bueno, todavía llegué a tiempo, o sea, <risa> llegué a tiempo, ¿no? Y os, os aseguro, esto es alucinante, pero de verdad, o sea en los momentos en los que menos me lo podía permitir, ha sido cuando he invertido, porque evidentemente en los momentos en los que más lo necesitaba. Ha sido cuando yo he pagado a quien tenía las respuestas que yo buscaba para que me ayudara a colapsar el tiempo, a acelerar mis resultados. Y os digo una cosa, yo hoy en día no me formo gratis en nada que sea importante para mí. Nada. Yo siempre que quiero aprender algo, siempre que quiero acelerar resultados, pago por ello. Primero, porque evidentemente accedo a información directa y aplicable a mí, que me ahorra el, un tiempo que no quiero perder, que ya os he dicho. Pero segundo, porque fijaos, pasa una cosa alucinante a lo que estamos hablando de temas energéticos, porque todo es energía, eh, mi compromiso es totalmente distinto. O sea, hay algo que ocurre energéticamente cuando se produce ese intercambio de dinero. O sea, es como decir, ok, pues ahora tengo que ir a por ello sí o sí, me lo tengo que creer sí o sí, porque es que mi dinero está aquí. Ahora tengo que estar 100% comprometida con los resultados. Que no pasa con las cosas que son gratis. No pasa. O sea, imagina, o sea, ¿sabéis todas las horas que, que yo he compartido gratuitas, de seminarios, de webinarios, de todo lo que he compartido que lo he puesto a disposición de la gente y que luego eso mismo yo lo he montado y, y, y he cobrado por ello y lo he puesto de pago. Ha habido seminarios, webinarios en los que yo daba una cantidad de información, de estrategias de tal, brutales en abierto para que cualquiera lo pudiera, pudiera acceder a ello y pasado el tiempo lo cierro y lo vendo aparte. O sea, esa información estaba accesible para todo el mundo. Y alucinaríais de la cantidad de gente que porque es gratis, no lo aprovecha para nada. Probablemente lo mismo que estas sesiones. Estas cosas que os estoy contando yo estos días, um, a, a lo mejor algunos de vosotros, pues, no, pues no, no, no, no le llegan, no le calan, ¿no? Pero, pero a lo mejor hay gente que dice, ostras, me acaba de abrir los ojos, acabo de ver algo que no había visto jamás y que no sé de qué otra manera hubiera podido acceder a esta información. Y mucha gente se lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque es gratis. Pero si yo cobro por una sesión, ¿quién paga por ir a esa sesión?, os aseguro que va, se compromete, está pendiente de lo que estoy diciendo y lo está aprovechando. Requerimos una mental exitosa. No estarás hablando de mí, Rosa. Efectivamente, Marga. Vale, entonces yo, yo, o sea, lo que yo veo es que si no estás dispuesto a invertir tu dinero de lo que estás disponiendo es de tu tiempo. Entonces, para cualquiera que quiera acelerar el proceso, en este caso, hablamos del proceso de acceder a un trabajo que esté alineado con lo que quieres y las condiciones que quieres. Muy alineada contigo, de tu manera de compartir. ¡Ay! ¡Qué alejo! ¡Qué ilusión! Me da subidón. Fíjate, ese comentario, o sea, me va a hacer caer la, la gribilla. Porque, bueno, pues porque siempre da apuro eh, contar cosas de manera un poco diferente, ¿no? Bueno, para empezar, <ríe> es que os lo he puesto así de fácil, así se la ponían a Felipe II, ¿sabes? Que queréis colapsar el tiempo, que queréis acelerar resultados, que queréis que os diga exactamente qué es lo que hay que hacer. Si queréis hacer un cambio profesional... Tengo plazas para trabajar en mentoría. Aunque no, era, no es mi objetivo vender en estas sesiones, pero al final es mi trabajo. O sea, es, es, es por lo que estoy yo aquí. Um, y lógicamente yo siempre os voy a querer invitar a invertir en vosotros. Además pasa una cosa. Pasa una cosa. Yo ahora mismo tengo plazas para trabajar conmigo en mentoría. Eh, pero es posible que las limite en breve, porque es que quiero hacer espacio para más cosas. O sea, como os digo, o sea, yo personalmente estoy trabajando, estoy abriendo unos melones, <ríe> códigos que se llaman, ¿no? estoy accediendo a, a, a, a información, a, a breakthroughs, a códigos, eh, pues por este camino que estoy yo haciendo, que me están haciendo crecer muchísimo, estoy trabajando a nivel emocional, a nivel de mentalidad, de energía, a nivel de manifestar cosas en mi vida, que estoy flipando. No estoy manifestando todo lo que quiero, pero hay cosas que estoy flipando y no me lo quiero quedar para mí. Es que quiero compartirlo y quiero abrir espacios para que podemos, podamos hablar de estas cosas, para que pueda compartir con vosotros esto, porque a mí me está cambiando la vida o sea, no, yo no soy la misma persona que era solo hace dos años entonces, os hablaré de estos nuevos espacios pero como os digo eh, la realidad es que en mentoría hacemos un trabajo muy profundo, ¿eh? o sea fijaos, en mentoría yo, o sea, lo que, lo que os ayuda a experimentar es esta creencia, y es que tú eres tu mayor activo no hay Nada en este planeta que vaya a generar más dinero para ti que tú. No hay nadie en este planeta que vaya a conseguir tus mejores oportunidades que tú. Que vaya a conseguir mejores oportunidades para ti que tú. Tú eres tu mayor activo. Y cada uno de nosotros lo que necesitamos sentir es que nosotros somos la inversión. Que no somos un juego de azar, sino que somos la inversión. Entonces, si uno no se trata a sí mismo, si uno no entiende, si no entiendes que tu talento, que los resultados que vas a conseguir para una empresa es algo valioso y que así es como lo tienes que mostrar, y si no inviertes en ti mismo, no puedes esperar que lo hagan los demás. O sea, hay. O sea, es lo que se llama una falta de, de, de, de integridad, una falta de calibración, ahí es lo que os decía. O sea, tú puedes. Querer una serie de cosas, pero si no trabajas el alinearte con eso, esa calibración, ¿sabes? decir, sí, sí, yo quiero que una empresa me pague mis 50, 60, 70 mil euros o, o más o lo que sea, pero yo estoy aquí, ¿sabes? Eh, pequeño, eh, no quiero exponerme a LinkedIn, eh, por supuesto no voy a invertir. En ningún qué mentoría para qué para, para tener una marca eh, personal ¿Para, para tener un currículum súper optimizado para tener un perfil no no no no no o sea yo quiero que la empresa invierta en mí pero mi manera de presentarme al mercado va a ser totalmente mediocre o sea los los, los riesgos que yo tome van a ser cero la inversión que yo haga en mí mismo va a ser cero no sé si os dais cuenta que hay algo que no está alineado o sea, es como... Querido universo. Hola, ¿qué tal? Soy ML. Querido universo. Quiero un súper trabajo. Quiero... O sea, el trabajo de mi vida. Quiero un trabajo que esté hecho totalmente alineado conmigo. O sea, este trabajo que dices me levanto por la mañana y, ostras, voy encantada a la oficina. Y además un trabajo... Que la gente con la que yo trabaje, o sea, gente súper maja, con quien esté en súper buena sintonía. Y además, quiero un jefe que me valore. Y quiero poder crecer, quiero poder aportar, quiero poder realmente desarrollar todo mi talento. Y quiero cobrar una pasta hacer posible, tener posibilidad de teletrabajo por lo menos la mitad de los días eh, y jornada y entrada y salida flexible los demás días. Y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir ese trabajo. ¿eh? lo que haga falta Firmado, ML. Cierro la carta, toma, universo, esta es mi carta. Y el universo recibe tu carta. Y dice, uh, mira, aquí tenemos a alguien potente. Tenemos a alguien potente porque quiere algo importante. Y ¿sabes qué? Pone, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Bueno, pues vamos a ver. Porque como digo, el universo tiene un sentido de humor así un poco especial. Dice, hombre, tenemos que asegurarnos que efectivamente está preparado para lo que viene. Vamos a ver. Vamos a ponerle delante a una persona uh, que es quien le va a ayudar a llegar hasta ese trabajo. Se le vamos a poner delante, se le vamos a poner a huevo. Porque además va a estar haciendo directos constantemente. Y además es quien lleva trabajando con gente 13 años y te lo vamos a poner delante porque esto es una prueba es cuánto lo quieres, cuánto quieres tú esto que dices que, que quieres conseguir, porque evidentemente esto es un intercambio vas a recibir lo que estés dispuesto a dar y esta persona deja <ríe> de ve el directo, ve la posibilidad de trabajar conmigo y dice no, no, no, no no no, no, no, no. no, Esto tiene que llegar po porque yo lo valgo como lo real. Pero es que eso no pasa. Y el universo dice, bueno, otro más que dice que quiere un montón de cosas pero no está dispuesto a hacer nada a cambio. Es que el universo, el karma, la inteligencia infinita, lo X. Pero la realidad es que las cosas que nos vienen están alineadas con lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlas ahí está, esto aprendizaje, yo o sea, de leches que me he dado ra, ra, ra, leches de darme contra las paredes aprendizaje ¿Vale? entonces uno tiene que alinear lo que quiere con lo que ofrece y entonces se alinea con lo que vas a recibir. Entonces, tú eres tu mayor inversión, tú eres tu mayor activo. Y yo pregunto, ¿cómo estás haciendo para mejorar, para hacer crecer tu inversión? Y esas creencias que te hacen decidirte hacer una cosa u otra es lo más potente que tienes. ¿no? Y creer, estar convencido de tu poder y de tu valor, estar convencido de que eres una inversión tiene un efecto súper potente. Entonces, si quieres cambiar tu situación, es que te la tienes que jugar, te tienes que comprometer para cambiar la situación. Si quieres cambiar tu nivel de confianza, tu nivel de seguridad, te tienes que poner en, en la línea de fuego y te la tienes que jugar para conseguir esa confianza. O sea, aquello en tu vida que no te satisface, esos, esas cosas que flojean, que son problemáticos porque no son lo que tú quieres, tienes que ponerlos delante, tienes que ponerlos en la línea de fuego y tienes que jugártela para que cambien las cosas. Ya os dije, yo lo tuve clarísimo en un momento, dije, si yo no cambio, nada cambio. Si yo sigo haciendo lo mismo, me va a seguir pasando lo mismo. Hay que mandar mensajes clarísimos al universo, clarísimos al universo, porque si no... Ni nos llega lo que queremos o lo que nos llega es que no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces os decía, y ahora tengo, tengo plazas de mentoría, voy a seguir trabajando en mentoría, evidentemente, porque ese es my life's work. Porque además me siento muy cómoda eh, y, y, y, y, bueno, pues los resultados son tan brutales es alucinante, os lo decía ayer, o sea, yo he visto resultados, pues eso, mágicos, mágicos, cuando, bueno, pues cuando trabajo con gente que, que sabe lo que quiere y conseguimos alinear lo que creen de sí mismos y luego, claro, le, le pongo encima toda la potencia de toda la estrategia que yo conozco, ¿no? Porque muchas veces... O sea, de verdad, que y esto pasa más a mujeres, la verdad, pasa más, me ha pasado muchísimo más con mujeres que con hombres. Y es, pues eso, decir, no, no, sí, yo sé lo que quiero y, y yo veo unos currículums y unas carreras profesionales de la leche. Pero pensar, o, lo, o hablar con, con expresión y decir, bueno, pues venga, vamos a, vamos a hacer... Análisis de, de tu experiencia, vamos a ir eh, puesto a puesto, posición a posición, vamos a ver resultados, luego los retos, y dice, así nada especial. Si sí, yo hacía lo que me decían que tenía que hacer y ya está. O sea, nada especial, nada especial. Esperad, que levanto. Y además, no sé si sabéis, yo, yo levanto las dos cejas: una, otra, una, otra. Pues espera que levanto la ceja. Nada especial. O sea, perdóname. Eres una máquina. Entonces, ese trabajo y de uno creérselo y de repente creer que efectivamente puede acceder. Os digo, ha habido magia. O sea, de personas que, yo qué sé, de clientes que a lo mejor llevaban un año, un año y pico sin conseguir ningún resultado, a pim, pam, enseguida tener dos ofertas encima de la mesa. Clientes que pues que no tenían la experiencia para poder acceder a una posición superior y evidentemente, pues a priori era dificilísimo. ¡Pim, pam! Conseguían un puesto mejor en una empresa mejor. Eh, clientes que de repente, o sea, están a un nivel salarial y conseguir, pues, pues un 40% más, etc. O sea, yo he visto cosas, como, como la famosa película, o he visto cosas que, que vosotros no creeríais. Y, eso, no, no, y eso, eso pasa por algo, eso pasa por algo, pasa porque hemos hecho algo, porque ha habido una alineación, pasa porque se han clarificado una serie de cosas, se han alineado porque energéticamente estábamos lanzando lo que había que lanzar para recibir a cambio. Esto ya sé que es como muy hierbas. Y vuelvo a decir, como decía ayer, si me llegáis a decir hace unos años que yo iba a estar hablando de esto, o sea, fliparía, porque siempre he sido la persona más pragmática, más lógica de la vida. Y yo ahora, mmm, hablar con normalidad con, con muchas personas de temas de diseño humano, hablar de energía aquí con vosotros, hablar de alineación energética, hablar de códigos, o sea, flipas. Pero es que es mi experiencia. O sea, y he estado mucho tiempo que me daba mucho corte hablar de esto porque digo, voy a perder a la mitad de los seguidores porque evidentemente, como os decía, esto se mueve mucho en energía masculina, que es la de hacer, hacer, hacer. Eh, no, no os lo he explicado. Las, eh, energía, creo que lo expliqué en un directo. Energía masculina y femenina no es por género. La energía femenina es la energía de recibir. Es la energía de la intuición. Es la energía uh, de la empatía. Es la energía de qué deseo. Eh, ¿sí? Y la energía masculina es la energía de hacer. Entonces, todos tenemos ambas energías. Uh, en circunstancias utilizamos más una, más la otra. otra ¿no? Y la, pues ya, la masculina es la de qué es lo que hay que hacer, eh, es la de planificar, es la de proyectar, es la de resultados, es la de hacer, hacer, hacer. La femenina es qué quiero, qué hago, hacia dónde voy y la masculina es cómo llego. ¿vale? Entonces yo siempre, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, es, está súper, súper enfocado en energía masculina. Es totalmente qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué keywords tengo que poner, qué titular tengo que poner, cuántas páginas tiene que tener mi currículum. Eh, ¿Qué le tengo que decir al, al, al headhunter? Todo es hacer, hacer, hacer, energía masculina, hacer, hacer, hacer, hacer. Pero lo que nos falta es lo que hay por debajo. Que eso es lo que veo que la mayor parte de la gente le bloquea los resultados. Por supuesto, evidentemente tienes que saber qué es lo que hay que hacer. De hecho, ahí, mentoría, yo os enseño ese hacer, hacer, hacer, qué es lo que hay que hacer. Pero, pero ese trabajo que hay por debajo es lo que bloquea a muchísima gente. Porque es que yo he visto de verdad magia ocurrir cuando consigues desbloquear esa otra parte. ¿Vale? Entonces, os decía, voy a seguir trabajando en mentoría, pero una de las cosas, voy a abrir espacios. Entonces, voy a abrir un espacio muy chulo para mis clientes, que hace un montón de tiempo que se lo debo, y ya es el momento. Uh, en las próximas semanas, no sé cuándo exactamente, pero en las próximas semanas ya lo voy a ver con ellos. Voy a hacer un espacio para todos mis clientes, mis alumni de mentoría, todos los clientes que han pasado por mentoría estos últimos años. Uh, un espacio de networking, de, de, de compartir oportunidades, un espacio de hacer contactos. Muy especial. Eso ya. Eh, se lo, lo mandaré um, que es la forma de cerrar el círculo um, una vez que has hecho lo que tienes que hacer soltar y confiar, totalmente totalmente, una vez que estás alineado efectivamente, dejar que ocurra la magia, totalmente así es ¿vale? y un espacio nuevo, distinto es que como, bueno pues lo que os estoy diciendo, ¿no? yo llevo todos estos años enfocada en la parte de hacer en la parte activa de la búsqueda de empleo la de la estrategia la de la táctica, que es lo que trabajo aquí en Mentoría pero mucha gente se acerca a mí para decirme no sé qué quiero, no sé hacia dónde dirigirme y lo que os he explicado es que ese es el principio de todo esta pregunta me lleva apareciendo desde hace un montón de tiempo, me lleva llamando desde hace un montón de tiempo y estoy, estoy recibiendo información que necesito compartir con vosotros o sea, me llega información que está como todo el rato diciéndome, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto porque puedes ayudar a un montón de gente a centrar centrar, qué es lo que quiero qué quiero, hacia dónde quiero ir, ¿no? a saber hacerse las preguntas correctas entonces, espacio nuevo es que voy a hacer una masterclass esa masterclass va a ser pagada pero un precio mega, mega, mega accesible porque es el precio de la, de la primera vez que lo hago. Si esto encaja, si esto funciona, lo voy a seguir haciendo porque la información que tengo para compartir con vosotros está siendo súper potente y yo creo que seguiré recibiendo información, ¿no? A ver, no os voy a decir esta masterclass para qué es. Os lo voy a poner aquí por si a alguien le interesa. Quiero que vayáis a verlo. Uh, la he llamado la cúpula. Entonces, no os voy a decir, oye, en esta masterclass, que van a ser dos, son dos días, dos días seguidos, vas a salir con la decisión de cuál es el trabajo de tu vida. No te voy a decir eso, ni mucho menos. Primero, porque no todo el mundo está al mismo punto. O sea, eh, pero sé que hay mucha gente que lo que necesita es que le abra estas preguntas, uh, que, que le dé esta información que yo tengo, y con ello van a encontrar respuestas. Pues lo he llamado la cúpula ¿no? porque es como vamos a entrar en un espacio bajo el que vamos a ir haciendo preguntas, bajo el que yo os voy a ir dando información, os voy a ir dando estos códigos para conseguir que se acabe abriendo esta cúpula y podáis ver qué es lo que queréis conseguir. Entonces, es un espacio súper especial, súper especial. Hombres y mujeres son bienvenidos, pero lo siento más como un espacio para mujeres. Eh, pero no voy a poner límites, lo siento más como un espacio para mujeres. Entonces, va a ser en, como tenemos la Semana Santa por medio, va a ser justo después de la Semana Santa. Y van a ser dos sesiones alucinantes, alucinantes, no lo tengo totalmente definido, pero es que me llega un montón de información, o sea, estoy downloading un montón de información que tengo que compartir con vosotros. Ojo, no es 100% nuevo esto para mí, porque yo hice un programa de objetivo profesional hace muchos años, que tuvo mucho éxito, mucho éxito, que evidentemente puede ser una base interesante, pero ese programa estaba todavía montado con una energía muy masculina. Muy masculina, ¿no? Muy de hacer, hacer, hacer. Y ahora tengo otra visión diferente, ¿no? Para ayudaros, para encontrar respuestas a esas preguntas, ¿no? Hacia dónde dirigirme. O sea, la base de todo es empezar por conectar con qué deseáis, con lo que queréis, con vuestro deseo, con lo que queréis hacer. Y eso es lo que voy a ayudaros a hacer. Y es súper potente en el momento en el que tienes claridad. Es, o sea, todo empieza a cambiar. Entonces... Eh, espero, bueno, o sea, me haría una ilusión increíble que os apuntarais. O sea, he puesto un precio, ya os digo, es el primero, no sé si no sé si he puesto 88 euros, me parece que es, me parece que es, que son dos sesiones de 90 minutos cada una. Vais a tener un workbook de trabajo, por supuesto. Vamos a estar en un grupo en el que nos vamos a apoyar. Va a ser súper chulo. Va a ser una experiencia alucinante. Y como va a ser la primera vez, la novedad de hacerlo por primera vez, creo que va a ser mágico, la verdad. Uh, entonces, bueno, este es uno de los nuevos espacios que, que, que voy a abrir. Um, voy a mirar, perdona, que... Avisa por LinkedIn que tengo la campanilla. Que avise que Marian... ¡Ah! Que avise por... No, no, no sé a qué te refieres con que avise por Linkedin, es que me había gustado um, Total, es que entro en un sitio también sagrado, vale. Entonces, aquí os dejo, si queréis ir a mirar, he hecho una página mega simple o sea, no es la típica página de ventas en la que entro en todo el detalle. ¿Qué es lo que vas a consultar? ¿Qué es lo que vas a sacar y tal? Porque, como os estoy explicando, eh, no, no quiero no quiero que entremos directamente con esa energía masculina de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué me vas a decir, qué vamos a preguntar. No quiero que entremos con esa energía, ¿no? Quiero que entremos con la energía de, quiero me voy a abrir a recibir, me voy a abrir a recibir. Es una masterclass en la que yo os voy a dar y vosotros os vais a abrir a recibir. Estoy súper emocionada, súper ilusionada con, con, con, esta, con esta masterclass. Que, que queréis compartirla conmigo, que queréis estar conmigo y, bueno, pues que nos hagamos estas preguntas y, que, y, y recibir esa información, pues aquí tenéis, para apuntaros. Va a ser un espacio pequeño, ¿eh? Eh, no sé exactamente cuántas plazas, pero, pero, pero que además esto que va a ser la primera vez, eh, quiero que sea un espacio pequeño, íntimo, en el que bueno, en el que fluya esa energía. ¿no? Con lo cual, eh, pues en, en, si se llenan las plazas, pues eh, cerraremos. ¿vale? Esto seguro, seguro que va, estoy convencida de, de que va a ser muy mágico y probablemente sea nada más que la primera de más veces que haga esta masterclass. Probablemente a otro precio, eh, porque, bueno, pues eh, he puesto un precio muy asequible, eh, pero estoy muy ilusionada. Bueno, y yo planteo, como dije ayer, ¿queréis que mañana nos veamos otra vez? <ríe> es que podría seguir hablándoos de verdad, podría seguir hablándoos y no sabéis cómo os agradezco que me hagáis un espacio en el que me recibís con, con, con esta calidez uh, y que puedo hablar con, con toda la confianza, como decía María, <ríe> a corazón abierto, de verdad, es difícil eso en un espacio abierto público en el que cualquiera se puede conectar, ¿no? o sea, eso en, en, en containers, de pago o containers pequeños son más fácil, ¿no? pero un espacio así no es fácil y no sabéis cómo estoy agradecida espero que os esté aportando esto que os estoy compartiendo estos días para mí está siendo muy especial um, tengo un montón de cosas más que contaros lo que pasa es que no sé si me aguantáis un tercer día uh, uh, así de corrido pero bueno, voy a darle una vuelta, si me, me escribís quien lo esté viendo en directo, decidme si mañana os apuntaríais a repetir. Quien lo esté viendo en diferido, podéis poner el comentario porque lo veo también. Y como os pedí ayer, por favor, por favor, por favor, dadle deditos para arriba, compartidlo, dadme amor, dadme cariño, porque es que esa es la manera en la que yo veo que os sirve, que os aporta mi trabajo y lo que, y lo que estoy compartiendo con vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, eh, una hora y diez minutos. No voy a abusar más de vosotros porque, como os he dicho, soy muy consciente de que el activo más importante que tenemos es el tiempo. Entonces, para mí es súper importante que el tiempo que pasáis conmigo sea un tiempo que aprovechéis y que realmente os estéis llevando valor. O sea, que sea un tiempo en el que decís, wow, me ha valido la pena... Estoy recibiendo, estoy recibiendo valor. Esto, hay, a lo mejor hay cosas que dices. Bueno, no sé ahora mismo cómo lo voy a usar, pero sé que esto es una información que va a ser interesante, ¿vale? Hoy oh, gracias Jordi, por favor, por favor, qué comentario, que me muero. Sí, Reinaldo, sí, te esperamos mañana y gracias. Ay, me encanta. Bueno, le voy a dar una vuelta, voy a pensar, voy a ver qué es lo que no sé, qué es lo que me dice mi instinto que, que, que haga mañana y que, que veo que realmente tengo cosas que quiero seguir porque al final tienen que ser eh, tienen que seguir eh, en, en la línea ¿no? os dije que iba a hablar de los mitos de la búsqueda de empleo y no lo he hecho todavía a lo mejor lo hago pero me ha gustado tanto moverme en este espacio más energético ¿no? Eh, que a lo mejor me da un poco de pena romper el momento bajando eh, pero bueno, ya os digo, como, como, bueno, pues lo voy a pensar y mañana os mando, os mando mensaje. O sea, lo estoy publicando por la mañana primera hora en, en LinkedIn y en YouTube, entonces podéis ver la publicación. Si estáis en mi lista de correo, lo recibiréis directamente. Si no estáis en mi lista de correo, si alguien no está en mi lista de correo, os recomiendo que os apuntéis. Aquí os dejo, aquí lista, nada zumodeempleo.com barra lista es muy fácil, porque mando un mensaje para avisar a mi lista de correo, ¿vale? Y si veo que mañana tengo cosas potentes que contaros, mañana me vuelvo a conectar a las seis y media. Es que es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, y, y entonces hablaré también con ella para ver si me acepta que vaya un poco más tarde y os pueda ver a vosotros un rato. Que que me apetece mucho. He muy, muy a gusto con vosotros, la verdad. Bueno, masterclass, la cúpula, le llamo masterclass, no sé cómo llamarlo, va a ser una experiencia muy chula, ¿vale? Ojalá os vea, estoy muy ilusionada con este nuevo espacio, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, eh, bueno, me podéis contactar por, por LinkedIn, me podéis, está mi, mi email por todas partes, ¿vale? Un súper placer, no os quiero entretener más. Un súper placer estar aquí con vosotros. Mañana a lo mejor nos me volvemos a ver. A lo mejor nos me volvemos a ver mañana. Yo creo que sí, porque me quedo con ganas de más. Eh, os, lo, os lo avisaré. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por decidiros a compartir vuestro tiempo con, conmigo. Eh, espero veros si es en un container de pago, así, personalmente, en la mentoría o en la cúpula la pera, y si no, nos seguimos viendo aquí por descontado, bueno nos vemos mañana ¿eh? Eh, os deseo que paséis una tarde buenísima, y ya sabéis yo siempre tengo que cerrar con, a lo mejor la puedes hacer a las cinco y media y llegas a todo <risa> ah, pues gracias, si sí, eh, la cuestión es que no sé si llego a las cinco y media, pero bueno, gracias por la por la propuesta, Ana a lo mejor, no sé si llego a las cinco y media pero bueno, lo veré eh, yo os aviso ¿vale? Gracias, gracias, gracias de corazón, por supuesto fuerza y valor, nos vemos